Qué mundo más extraño Qué extraño ya. Hemos llegado del otro lado Nadie sabe dónde está ese sitio Hemos aterrizado en un mundo raro Que se salve el que pueda Ese es el grito No es necesario Que te perdonen la vida La vida está perdonada Desde la partida desde el primer día que llegas comienzan los llantos, las lágrimas son vida. No es necesario que te hagan favores. Puedes tener por seguro que habrán dolores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 que se salve el que pueda ese es el grito y en el curso de la vida vas viviendo y vas perdiendo la esencia de un mundo que a veces es tan duro como el acero que a veces es tan bello como un velero y vas de meta en meta buscando tu destino y no te das cuenta, a veces pasa a tu lado y lo dejas ir sin darte apenas cuenta que ha pasado tu oportunidad y ya no hay vuelta